El libro de Job, capítulo 9 Job respondió, Sí, todo eso lo sé, pero, ¿cómo puede alguien tener la razón delante de Dios? Si quisieras discutir con Dios, éste podría hacer mil preguntas que nadie puede responder. Dios es tan sabio y poderoso que nadie podría desafiarlo y ganarle. Dios mueve las montañas de repente, las derriba en su ira. Él sacude la tierra, haciendo temblar sus cimientos. Él es quien puede ordenar que el sol no salga y que las estrellas no brillen. Solo Él es quien extiende los cielos y camina sobre las olas del mar. Él hizo las constelaciones de la Osa, de Orión, de las Pléyades, y las estrellas del cielo austral Él es quien hace cosas increíbles Que están más allá de nuestro entendimiento Cosas maravillosas que son incontables Pero cuando pasa junto a mí No lo veo Cuando camina hacia adelante Es invisible para mí Si Él quita ¿Quién podrá impedírselo? ¿Quién va a preguntarle ¿Qué haces? Dios no refrena su ira y aplasta a los ayudantes de Rahab. Así que, ¿cuánto menos podría responder a Dios o elegir mis palabras para discutir con Él? Aunque tenga razón, no puedo responderle. Debo implorar la misericordia de mi juez. Aunque lo llamara para que viniera y él respondiera, no creo que me escuchara. Me golpea con vientos de tormenta, me hiere una y otra vez sin dar razón, no me da la oportunidad ni siquiera de recuperar el aliento, en cambio, llena mi vida de amargo sufrimiento. Si de fuerza se trata, Dios es el más fuerte. Si es cuestión de justicia, entonces, ¿quién fijará un tiempo para mi caso? Aunque tenga razón, mi propia boca me condenaría. Aunque sea inocente, Él demostraría que estoy equivocado. Soy inocente. No me importa lo que me pase. Odio mi vida. Por eso digo, a Dios le da igual. Él destruye tanto al inocente como al malvado. Cuando el desastre golpea de repente, se burla de la desesperación de los inocentes. La tierra ha sido entregada al malvado. Él ciega los ojos de los jueces. Y si no es él, entonces, ¿quién? Los días de mi vida corren como un corredor, pasando a toda prisa sin que yo vea ninguna felicidad. Pasan como veloces veleros, como el águila que se abalanza sobre su presa. Si me dijera a mí mismo, olvidaré mis quejas, Dejaré de llorar y seré feliz. Seguiría aterrado por todo mi sufrimiento. Porque tú, Dios, no dirás que soy inocente. Ya que estoy condenado, ¿qué sentido tiene discutir? Aunque me lavara con agua pura de la montaña y me limpiara las manos con jabón, me arrojarías a un pozo de lodo de modo que hasta mis propias ropas me odiarían porque Dios no es un ser mortal como yo. No puedo defenderme ni llevarlo a juicio. Si hubiera un árbitro que pudiera reunirnos a los dos, ojalá Dios dejara de golpearme con su vara y de aterrorizarme. Entonces podría hablar sin tener miedo, pero como lo tengo, no puedo.